Ah, esto. Aquí hay un escudo corporal. Cuarenta ya esto y esto, esto está todo teado. Aquí abajo. ¿Aquí hay un Me gusta, Disparando, Los enemigos me están disparando. Se 5 segundos y está lejos. Se cabra tiene 800 bueno, puntos. No hay problema. Lo bueno. Necesito el sniperino, ve. ¿no? Estoy reparando. Usando Garcio. Atención, el anillo se está Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo. Ahí estamos al lado. Lo vais a dar esto. Oh yes, vale. Aquí, hay, aquí hay munición pesada. Aquí, hay, aquí hay munición pack de supervivencia. pesada. Nice. <coughs> Me raya mucho, eh, que gire el mapa, pero está de puta madre, tío. Vaya voy llevo dos aquí, vale. Si <coughs> algo sí, así está bien, pero es que no lo sé, tío. No, no tengo ni puta idea. Enemigo avistado. Estoy haciendo como si supieses, eh. Debo ir más rápido. Así no me comía ninguno aún, ¿eh? Intentaré atacar. Los enemigos me están disparando. Un enemigo ha sido derribado. Acabé con un enemigo. <risa> Veo a un enemigo ahí fuera. Atentos, un ataque aéreo se nos viene encima. Recargando. Me disparan, amigos. Recargando. Un enemigo ha sido derribado. A un campeón. Pues no tengo que hacer nada, tío. <coughs> Vaya ¿Vale partida. Falta llevar a este, llevar a 6 kills ya. Joder. Recargando mis escudos. Usando García. no? Oh. Aquí hay un plato Y 20, ¿Qué, 20? ¿Qué, qué? ¡Estoy andando por allí! ¡Voy a atacar! ¡Ah! El ¡Enemigo avisado! ¡Recargando! ¡Ataque a ellos. hombre Vamos, vamos. ¿Qué está pasando en esta partida? Ese era el último. Creo que cayó de puro agotamiento. 10 segundos hasta que se cierre. batería no tienen? Necesito una batería, tío. Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se cierra. Me gusta apurar, pero tenemos que ir ya. Vale. Bueno, Ninguno tiene batería. Una carabina dorada. ¿Qué está pasando en esta partida, tío? Ese tío de cosas. ¿no? Tan bueno, es tan bueno, tío. A mí que tiene mucha suerte, ¿por otra cosa? A mí que tiene mucha suerte, tío. Mucha suerte, tío? No sé. A ver si va a ser un fino no creo. No, ahora veremos cuántas kills lleva, pero. O cuántas consigue. Joder. Tío, en la vida me he encontrado esto, eh En la vida, chaval <risa> El músico va pusheando a todo <risa> Va a tus Se pusea tu en la vida ¿no? Recargando si Eso ha tenido que doler. Recargando. Usando Garfio. Ah, que soy de enemigo derribado. No lo tiene hambre. Recargando. Este Reca Acabé con un enemigo. Amenaza avistada. Los enemigos me están disparando. Recargando escudos. Recargando. ¡En marcha! Un enemigo ha sido derribado. Enemigo fuera. Recargando mis escudos. Me estoy reparando. Dime que tiene amo. <coughs> ¿Batería? Sí. ¿A ¿Dónde encuentro yo la jodida, Motí? El se cierra en un minuto. Allí hay un enemigo. 45 segundos. Pero podemos llegar simplemente andando. Oh, Juan, puta madre. <coughs> Un poquito más. Intentaré atacar. Recargando. En marcha, Voltaña. Recargando. <coughs> Lanzando electroestrella. Lanzando <coughs> <Prestando> plataforma. <coughs> Recargando. Pack de supervivencia. Recargando. Ah, está en la más, más, más. Me disparan, amigos. Reca Recargando escudos. Vamos aquí. Recargando Paquemos. mis escudos. Por aquí. Me estoy reparando. Con ese van tres. Pelotón completo eliminado. Buen trabajo, ¿lo haces bien? ¡Curando! Ah, demasiado. Recargando mis escudos. Necesito del este. llevan chetos, eh El KX ese lleva machetos, chaval, seguro eh? Porque van sin miedo por todos, a tío si es que es exagerado Mira dos, ya están ahí Bueno, ya está porque es calor es el, que está, el que ha empezado esto, eh que si Patia lo único que está haciendo es estar pegado eh Para eh? llevarse todas las pies que pueda Yo estoy jugando a mi ritmo A mi pace Que nos esperan, tío. Si nos esperan, curándome. Dame un segundo. Garfio. Disparando. Los enemigos me están disparando. Recargando. Recargando escudos. Bueno, ese paú se va a llevar 12 kills o algo así. Recargando mis escudos. Seguramente. Atención, anillo en movimiento. Ya estamos en el anillo. Creo que daré a ir unas fuerzas con ellos. Espera, espera, espera. ¿Para qué quieres 20 kills, tío? Que cuentan solo 5. Parando. Recargando. Recargando. Eliminamos a todo el Allí pelotón. Hay un enemigo. ¡Fantástico! Nos ha regalado, hackers. sois los campeones de Apex, pues nada. Hax.com, ahí está. 21 kills, 3.000 de daño. Hax.com puto hacker. nos ha regalado una win, chavales. <coughs> a ver, un momento. Vamos a ponerla, la número 23, regalada. Ahí está. Dando la skin que nos importa bastante poco, la verdad. A ver, pase batalla, no repetes petes. Se peta, muy bien. <tose> y victoria número 23, chavales oh, Ojo